Hola, yo soy Olga Semoret. Quizás me conoces como Mujer Cronopio y soy multipotencial. Si eres nuevo en este canal y vienes buscando información acerca de la multipotencialidad, pues llegaste al lugar indicado y si ya tienes tiempo aquí entonces déjame actualizar esa información que tienes acerca de la multipotencialidad mientras tengo tu atención te pido que si te gusta el contenido de este canal no olvides suscribirte y al final del vídeo si te gusta todo lo que escuchaste por favor déjame un like y sobre todo cuéntame en los comentarios ¿Eres tú un multipotencial? ¿Sabías que eras un multipotencial antes de ver este video? ¿Cómo llegaste aquí? Déjame todo en los comentarios vamos a conversar un poco de qué se trata la multipotencialidad la multipotencialidad es un rasgo de tu carácter es así como si te dijeran eres introvertido, eres extrovertido, ves el big picture o eres orientado a los detalles lo mismo decirte eres multipotencial o eres un especialista es importante decirte que todas estas manifestaciones de tu carácter o rasgos de personalidad se manifiestan de forma diferente según tu biología, tu genética, tus condiciones ambientales, tu cultura, cómo te criaron, qué estudiaste y etcétera. Me veo en el deber de hacerte una advertencia y es que la multipotencialidad no se trata de un diagnóstico psicológico. Eso quiere decir que no necesitas un tratamiento de un psicólogo ni necesitas medicación que te pueda proveer un psicólogo o un psiquiatra. No es como el síndrome de déficit de atención e hiperactividad que sí necesita tratamiento y medicación. Ojo con eso. Ser un multipotencial significa tener altas capacidades intelectuales en diversos tipos de inteligencias que te permiten desarrollarte en múltiples áreas de conocimiento, áreas que pueden parecer incluso contradictorias o complementarias según cómo se vea. Ser un multipotencial quiere decir que tienes múltiples intereses, todo sucediendo al mismo tiempo, así que tomar decisiones sobre qué hacer y qué no hacer se nos hace difíciles porque tenemos múltiples focos de atención. ¿Y cómo se manifiesta esto de la multipotencialidad? Pues, ¿te acuerdas cuando tuviste que decidir qué estudiabas en la universidad? Uh -huh, complicado. ¿Te acuerdas de esa reunión familiar en donde te preguntaron, fulanito, ¿y a qué te estás dedicando ahora? Con el énfasis en el ahora porque resulta que has cambiado varias veces de profesión u ocupación. Más aún, ¿te acuerdas de esa entrevista de trabajo en donde te dijeron, oye, ¿y tú qué haces? ¿Cómo te describirías como profesional? A mí me pasó. Bueno, yo estudié ingeniería y computación y luego estudié seis años de filosofía y me especialicé en Platón. ¿Y de qué me sirve Platón a mí en esta compañía? Bueno, así se manifiesta un poco la multipotencialidad. Ya sabes, ¿verdad? Te pasó. Te apuesto que te ha pasado una de estas tres situaciones, ¿verdad? Cariñosamente, yo llamo a la multipotencialidad ser el bicho raro. De hecho, escogí mujer cronopio como mi nombre artístico porque los cronopios son unos bichos raros inventados por el gran Cortázar. Si quieres más información, te voy a dejar este video por aquí arriba. Te cuento también que este concepto viene de la psicología y se utiliza en el estudio de niños Superdotados o con altas capacidades, lo que se llama en inglés los gifted child, y lo usó, según mis investigaciones, por primera vez Frederickson, para referirse a estas personas o individuos, niños, que dadas las condiciones pueden desarrollarse en varias áreas del conocimiento con un alto nivel de especialización. Luego hay una suerte de vacío con este término, y es Barbara Sher, de la que se inspira Emily Wapney que ya hablaremos de ella. Que trae en su libro Refuse to Choose a estos individuos que tienen múltiples intereses y mucha curiosidad y se desarrollan en varias áreas. La diferencia con los multipotenciales es que los escáneres se quedan en un nivel un poco menos profundo en el área de conocimiento. Y es la canadiense Emily Wapnick la que finalmente trae el término de multipotencial como lo conocemos ahora en su famosa charla TED. ¿Por qué no todos tenemos una única vocación que a más de uno le ha sacado lágrimas? Confiesa, eres uno de ellos, ¿verdad? Pero bueno, véanla, se las dejo por acá arriba. Vale la pena verla. Yo me emocioné muchísimo cuando la vi. Y Emily Wobnick define al multipotencial, eh, light o multipotencial como una persona que tiene múltiples intereses creativos e intereses normales que persigue en su vida ella pone este punto muy interesante de la creatividad tú como multipotencial crees que eres una persona creativa te desarrollas en las artes, en lo que es la creatividad tradicionalmente y de qué te sirve saber que eres un multipotencial lo primero es que vas a conocer mucho mejor cómo funcionas cómo adquieres la información por qué te metes en tantas cosas a la vez por ejemplo con esto vas a evitar estados de frustración que te pueden llevar a ansiedad y a depresión. Créeme, eso me pasó vas a encontrar más fácilmente personas que entiendan cómo funcionas y que compartan tus intereses y pueda formar una tribu creo que es muy importante para el multipotencial que forme esa tribu porque tradicionalmente nos ven como el lobo solitario. también te va a permitir buscar herramientas de productividad adecuadas para que te organices y te conozcas de manera tal que puedas llevar tus proyectos a cabo sin esa frustración de bueno pero cambié allá y dejé todo suelto aquí y parece que no termino nada porque muchas veces el multipotencial cae en esos ciclos de abandono, de no terminar precisamente porque no se conoce bien y no se organiza bien en sus proyectos Siento que me tengo que despedir de ustedes confesándole que grabar este video ha sido un desastre Porque compré un aparato nuevo, como todo multipotencial, quiero aprender mil cosas Pero también siento que tengo que despedir este video diciéndoles Reportó para ustedes desde el viejo puerto de Montreal, Olga Semoret Conocida como Mujer, Prono Mujer Cronopio Y voy a dejar esto así porque... Que vivan las imperfecciones Ah, y se me olvidaba Si te gustó todo esto, dale like Si tienes preguntas, hazla en los comentarios Si no sabes que eres multipotencial y ahora lo sabes Por favor, cuéntame tu experiencia Cuéntame todas estas cosas, si te han pasado o no Y si te gusta todo esto, vienen mucho más Vienes herramientas para que te puedas organizar Y para que puedas ser felizmente productivo Así que suscríbete, dame like Y nos vemos la próxima